Hay no, mucha gente bueno. que tenían unas fórmulas. Por ejemplo, el, ministro de, de, el futuro ministro, jefe de campaña del actual presidente electo, Roberto Fulcán, uh -huh. también hizo unas declaraciones que en lo personal a mí no me satisfació mucho eh, de que él dijera que ya tiene la fórmula de cómo se va a hacer y cómo se van a dar clases el próximo o, o el presente año escolar. Cuando tú todavía no tienes claro qué va a suceder con el COVID, cuando países como Estados Unidos como Brasil, como México, todavía están dando pininos en cómo mandar nuevamente a las aulas o de forma virtual. Nuestro sistema eh, eh, comunicacional en sentido de, de la Internet es malo, precario, primero es muy sí. costoso, segundo no llega a todos los sectores populares, incluso la clase media y alta tiene problemas con las conexiones en Internet. El Internet no. de República Dominicana es malo, pero malo. Por ejemplo, de las pocas compañías, que yo lo uso, que el Internet más estable es Telenor, pero después las más compañías, tú tienes, hoy tiene tanto mega y mañana no, no se sabe cuánto tiene. Primero no te dan los megas <risa> que, que tú, tú contratas y que tú pagas. Eso se, se ha venido sí. denunciando en Indotel y por todos los canales, sí. hasta el canal de La Mona, de que las compañías proveedoras de servicios de Internet Tú le compras 5 megas y tú no recibes 5 megas. Y te cobran los 5 megas. Y mega. te cobran los 5 megas. Pero sobre todo, muchas veces se cae el sistema. Eh, los megas te dan un mega quizás en un momento determinado. Tú tienes que estar constantemente midiendo la velocidad. Pero no te descuentan eso. No te dicen, ah, ok, usted nada más. Porque debería de ser como, como la luz. que usted ¿Cuánto mega consumió al mes? Tanto mega. ¿Usted paga por esos megas? Porque si tú pagas por 5 megas al mes y tú no lo recibes, entonces te, te, te deberían de dar un, ese, ese reembolso o ese crédito. Entonces, ¿cómo me, me dice a mí un ministro de educación que todavía no ha llegado a la curul, al ministerio de educación, que ya tiene la fórmula de cómo se va a dar clase este año escolar? Pero, por él Dios, debería ser asesor internacional en otros países si él lo sabe pero que, Aquí no hay condiciones para dar clases No la hay Entonces que no le estén hablando mentira Al pueblo No la hay Los colegios privados se están volviendo locos Los profesores también Las escuelas públicas eh, eh, eh, eh, Encabezadas por el ministro de educación actual No saben qué van a hacer Están dando palo a ciegas Entonces todavía no me pueden hablar Que tienen la fórmula Porque es que este COVID está en su top en la parte más alta. Ustedes se recuerdan que ya, eh, Veloz, ¿tú te has dado cuenta que no han vuelto a mencionar la famosa curva? No, <risa> la famosa curva. Que estamos esperando la famosa y jodida curva. Yo no sé qué curva estamos esperando ahora. Yo no sé qué curva estamos esperando del fuñido COVID. Entonces, aquí no se sabe en qué etapa estamos, si en la curva, si en la loma, si subiendo. Yo sé que si subiendo estamos. Yo recuerdo al doctor Báez, que parece que se fue para Michigan, que quedó mal, el doctor Amado Vice quedó mal, quien era parte o es parte de la comisión quedó mal, y ojalá que me llame, para decírselo eh, si, si quiere vía Skype, ¿por qué?, porque llegó con una fórmula muy chula, muy bonita, el tipo ni siquiera en su Twitter Yo lo he vuelto a, a, a, a ver Eso era entrevista van, entrevista viene Solamente a los sí. medios de la capital Porque uh -huh. el tipo es popi El tipo solamente daba entrevista a los medios de la capital A los medios de aquí nada más no lo utilizó Cuando él, él entró con, con, con su Famoso plan Duarte uh -huh. ¿Mm? Que a la larga El plan Duarte fracasó El plan fracasó mucha tecnología, una aplicación por aquí, un asunto virtual por allí y mucha teoría y que mira y que esto. Señores, esto es una enfermedad que solamente China es el único país que entre comillas, porque no se sabe qué está sucediendo en China ahora mismo, que ese otro dato que la gente no, no, no, no lo expone, lo que está sucediendo en China, además más no los chinos, porque no es verdad que en China tienen controlado el virus, cuando el virus anda como le da su gana en el mundo entero, matando gente. Entonces, que no me venga a hablar el ministro, eh, el futuro ministro, Roberto Fulcar, de que ya tiene la fórmula de cómo se van a dar clases en este país, pero es que yo no entiendo cómo que son los políticos. Primero, llegue, agarre, como se dice en buen cibaeño, el toro por los cachos, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, esto es lo que vamos a hacer, aprobar, porque aprobar que se va en educación y en muchos renglones, porque que estamos adaptándonos a una nueva vida. Uh -huh. Eso de educación, la gente, la mayoría no va a querer mandar a sus hijos por el brote que puede haber, pero también, también, no hay las condiciones tecnológicas de conectividad e internet, no hay una plataforma, un software, que realmente nuestros niños aprendan y sean evaluado con estándares eh, mínimos de la educación a nivel de, de Latinoamérica. Entonces, Dios mío, no comiencen a dar declaraciones y a poner de Mojigán este pueblo. Mira lo que hicieron con los aeropuertos. Un relajo, que hoy sí, que la prueba va, que, que trae... Entonces, no comencemos, no, eh, por favor, por favor, no comencemos a dar palos a ciegas en este gobierno que, que se va a inaugurar el 16 de agosto. No comencemos a dar palos a ciegas ni está improvisando. Que este país no está para eso.